Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿cómo están aquí en un nuevo video el Que en esta ocasión les traigo una aplicación que se llama SketchWare, como podrán verlo. Es una aplicación bastante intuitiva, bastante buena, que te permite crear aplicaciones Android en Android. O sea, no necesitarás de una computadora muy potente, solamente es de instalar esta aplicación y ya está. Así que, pues, dentro video. <música> bueno como podrán ver esta es la aplicación hasta ahorita solamente les voy a dar la introducción pues la pueden descargar en en Google Play como podrán ver y pues está muy genial la aplicación así que les dejaré el enlace en la descripción de este video como podrán ver tenemos aquí tutoriales de cómo poder utilizarla están en video así que no creo que se les haga muy difícil pero de todas maneras yo les voy a enseñar como que las partes básicas en este tutorial y en esta pues en este curso ¿no? y aquí tenemos unos pequeños ejemplos de la, de la comunidad que ha hecho más aplicaciones tenemos por ejemplo este ha hecho un drawer que lo ha mostrado un reproductor de música y como pueden ver está muy completa su aplicación incluso nos deja publicar en Google Play pero claro necesitas tu cuenta de, de Google Play pagada para que la puedas, para que puedas publicar necesitas... Eh, puedes iniciar sesión con google y pues aquí como podrás ver para crear la aplicación puedes poner un icono que tú quieras, un nombre por ejemplo mi primer mi primer aplicación así está y puedes poner advanced settings y pones pues título puedes poner el package name, aquí este, bueno tiene que ser único para cada aplicación y tienes que poner tu nombre de tu proyecto y aquí estarían las versiones de control y todo eso y como podrás ver solo pones create app y te carga directamente una interfaz bastante intuitiva que estaría aquí el view donde pones, no sé, los botones y toda, todas las cosas ¿no? todo, todo lo que llevaría a tu aplicación que es la parte visible Aquí irían todos los eventos. En la parte de, esta sería la parte de programación. Es una parte muy fácil. Ahorita lo verás. Y aquí estarían los componentes. Que pues los componentes no hay mucho. O sea, bueno, sí son bastantes. Son muy, muy, muy funcionales. Por ejemplo, para bases de datos que son estos: para anuncio, para voz a texto y texto a voz, conexiones, un tiempo. O sea, son varios componentes que podrás ocupar poco a poco Son muy geniales, así que Si ves todo el curso que iré subiendo poco a poco Podrás ver que esta, esta aplicación es muy muy muy fácil y Como primer uh, aplicación que vamos a hacer Pues vamos a hacer el típico hola mundo de toda la vida Así que vamos a insertar un, un texto, Este text Lo vamos a insertar Y le podemos cambiar las propiedades Al darle, al darle con el dedo este se abrirán más propiedades aquí y aún más todavía en esta parte, entonces podemos cambiar la anchura que abarque todo y más para acá podemos cambiar el texto, el tamaño del texto en text size y 20 por ejemplo y también podemos cambiar el color no sé, un gris fuerte y a continuación a... Uh, podemos cambiar la parte el id, este es el nombre de la variable este no lo pierdas porque es lo vas a ocupar después para la programación en este caso solamente se lo voy a cambiar como título y bueno como podrán ver no pueden usar mayúsculas estaría todo en minúscula y así ya cambiaré el id después el contenido de texto lo puedes cambiar aquí en esta parte y le ponemos nuestro típico hola mundo aquí claro que si sí puedes usar lo que tú quieras mayúsculas, minúsculas, números, lo que sea y así ya estaría hola mundo como no está centrado podemos poner que marque toda la pantalla de anchura y Uh, bueno esto no, sería el Gravity, el Center Horizontal, and Center Vertical Y ya estaría esta parte centrada como podrán ver Si quieren también lo podemos poner en negrita Sería aquí Estaría aquí es, Lo hago de nuevo, si All Y estaría en Text Style Que es aquí donde está el negrita um, Y pues esto sería lo más básico como podrán ver ya estaría esta aplicación que dice Hola Mundo. Podemos programarle más cosas. Pero eso lo podré hacer en el siguiente capítulo. Así que para crear la aplicación, para crear todo que ya es. O sea, instalarla. Le tendrías que dar aquí en la parte de run. Y pues quitar el anuncio, claro. Y empezaría a compilarse aplica la aplicación. Bueno, tu apk otra aplicación para instalarla, así que pues como podrán ver esto es muy fácil solo queda esperar un rato a que se compile la aplicación y estaría listo y como podrán ver listo ya se compiló claro esto, te, esto es conforme a tu, tu velocidad de tu celular si es algo lento pues tardaría más, si es algo rápido tardaría mucho más, menos que lo que tardó el mío y como podrán ver mi primera aplicación se llama y lo podemos poner instalar lo que hice ya hace rato fue darle permisos de instalar de fuentes desconocidas ya que no está de play, en Play así que tengo que darle permisos para que instale en fuentes desconocidas y pues ya podemos abrir la aplicación y como podrán ver esta es nuestra aplicación solamente dice tiene un texto que dice hola mundo y ya está en próximos capítulos les podré enseñar cómo programar con botones y varias cosas muy interesantes que nos permite hacer esta aplicación cómo, crear, cómo poner imágenes, tipos de fuente Sonidos, varias cosas Así que pues espero que les haya gustado este video Hasta aquí lo voy a dejar, voy a guardar nuestro proyecto para próximos capítulos Y pues es muy fácil, como podrán ver es una aplicación muy muy muy intuitiva Muy fácil de usar y pues próximamente les estaré enseñando más funciones Para que sea muy genial, para que ustedes puedan crear aplicaciones muy grandes Y... Y pues seguir practicando, ¿no? Así que no tengan, no tengan miedo de programar Ustedes programen lo que quieran Y hasta aquí lo dejaré en este video Es muy corto, lo sé Pero después tendré videos muchos mejores Con la programación de las aplicaciones y varias cosas Así que espero ser que les haya gustado muchísimo este video Le... Y pues hasta aquí lo voy a dejar Así que hasta la próxima Nos vemos en el próximo capítulo de Sketchwork.